1973 fue un año concurso, con eventos que marcaría nuestra vida para siempre. Se creó la Universidad de Extremadura, se sí. inició la guerra del John Kippur en Egipto. Sí. Se acabó. ¡Ay! Se acabó. Lamentablemente tampoco fue un año misiesto. Venga! Y justo ese año, Queen lanzó su primer álbum, sí. homónimo. Es decir, no es que se dijera homónimo, se llama Queen, como la banda. Ole. Ya está, ya está. Vale. Ya está, ya está. Vale, vale. vale, vale. Esto tenemos tal? muchísima vale. prisa, ¿vale? Es eh, un programa rápido, especial. Sí, súper rápido. Si eh, no, hace que vengan los reyes y si nos pillen y nos follen. Sí, y nos... sí exactamente. Sí, míos, Esto es música, ¿no? Otra semana más. Con Marito. Marito, hola Marito. Bueno. Germán, Conde. Xavi pasa? Pou y Carlos Saura. Y aquí eh, yo misma, Alicia Simón García. Hola, Alicia. Uh, Germán, Conde. ¿Cómo definías este programa? Pues es como es como <risa> ir a agacharte a por algo que se te ha caído y de repente te llevas unas flexiones. Guau, qué bonito! No, no esperabas hacer deporte. No no no, lo sé lo sé. <risa> <risa> <risa> chavi Chavi Chavi Pau, ¿qué has escuchado sí. esta semana? La ciudad que grita gol descompasado, mal. Oh wow wow wow wow. <risa> eh, Carlos, ¿qué me puedes decir de Queen? Pues mira Freddie Mercury cuando grababan el disco eh, y lo hacían mal, eh, les decía, pero no te das Queen de que no es así. <risa> <risa> en fin, bueno, bueno, pasemos a analizar este disco tan bonito de Queen, vale, vale, porque vamos a hablar de monarquías. Mm. Tranquilos, tranquilos, sí. ya. no hace falta hablar rápido, ¿vale? Vale, vale. <risa> en <risa> fin, vamos a hablar de monarquía. Ahora de repente el programa es lento. Hola, Xavi Pou. ¿Qué me cuentas? Me he venido a reflexionar. Eh, <risa> yo no sabía que, de qué hablar sobre las monarquías y he pensado que es para mí un rey, ¿vale? Sabéis como el concurso de este infantil que los niños hacen como la cara de S.m. Sí. De Felipe VI con macardones. Exacto. Ahí que como, wow, hacen como. Bueno, sí. Que hacen, que hacen audiovisuales, que explican sí, sí. como este indígenas son niños. No lo sé, me, me, o sea, Sus obras. Sus obras. Sí, ¿no? No, a mí, a, yo nunca me presenté, o sea, nunca tuve opción <risa> a presentarme. <risa> Quizá ahí claro. está es el problema. La monarquía espera que te muevas tú. Ah. Eh, pues lo típico, unos niños, o sea, niños que explican que el rey Felipe VI se llama así porque hubo un Felipe I, luego un segundo, luego un tercero, luego un cuarto y luego un quinto y por eso se llama Felipe VI. Esto le mira y son dos minutos de vídeo, vale, por eso me he preguntado yo, ¿qué es para mí un day? Lo primero que he hecho, buscar en Google, sí. y he puesto las monarquías son, las monarquías son, y me, autocompletar y me ha dicho las monarquías son dictaduras, y digo bueno, los <risa> resultados son las monarquías son democráticas, que digo bueno no no termino de entenderlo, los resultados es las monarquías son obsoletas. Y con esto no me terminaba de aclarar de qué era una monarquía, Si juntas estos desconceptos con mención especial a las monarquías feudales son débiles, que era el que me salía al final, ¿vale? Yo pensaba, ¿qué son los reyes? No sé, cuando yo tenga que parar me decís, ¿eh? Sí. Los reyes son gente que tiene el ocio asegurado. Es más, diría que son gente que el ocio forma parte de su trabajo. Vale, es una parte intrínseca como por ejemplo irte de gata tú ah. tienes tú tienes de trabajo irte de gata no no, no. un rey sí claro, pero pues ahí puede, está. Puede decir no, hoy has quedado con el otro de uh, rey de todos <coughs> Hay que ser ocioso. Sí, sí, sí. Una, la una, gelome, la gente cenaca, espera. Una cenaca, ¿no? Una cenaca Pero a lo mejor Reyes. tú no quieres. Dices, joder, si este tío venga de mal, pero uh -huh. es que lo hago ah, por… Tienes que por, trabajar. Por, es ¿vale? que, ¿sí el el ocio trabajo. como trabajo. El rey. ¿vale? <risa> vale, pues yo he mirado otros ejemplos. Por ejemplo, en Wikipedia. Las fiestas de Versalles, ¿vale? Estaban uh -huh. Le Plaisir de Chanté Estaban uh -huh. Le Grand Divertissement Royal le divertissement de Versailles Lo y la boda del duque de Borgoña, que no sé por qué esta la hicieron en castellano, sí. ¿vale? Son los de gente que tiene la tradición de llamarse como el abuelo y a veces como su padre, como en Mallorca pero tienen la, dif la diferencia de, te pones un número para diferenciarse un del uno de de a los otros vale. ¿vale? Porque aquí te vas a una casa y llamas Pep y se te giran siete y ahí ah. dice Felipe Quinto no se te gira porque ya no. D diga vuesa merced. Sí, ¿Qué, claro. ¿Qué desea? ¿Qué desea ¿Sí? Si diga. tú dices Felipe, no se va a girar hasta que no digas su número. Efectivamente. <risa> ¿El 5? Claro, Ahí es está. el 5. <risa> me gustaría? Me gustaría... Puedes que puedes jugar así. con ellos a pañuelito. ¿Vale? El Vale, es una, una, una combinación muy extraña porque eso sí a saco, pero con unas normas muy estrictas, ¿vale? Yo quiero recordar que en Versalles había la ceremonia de levantarse del rey. Y esto es una cosa que es totalmente cierta. O sea, cuando se levantaba el rey, cada día un ayudante de cámara que dormía a los pies de la cama... ...le decía al rey a la hora indicada, señor, es la hora. Ay, y venía el primer médico y el primer cirujano. Certificaban cada mañana la salud del soberana y rezaban un cuarto de hora. ¿Qué? Luego venía el barbero, el desayuno... Y el rey se vestía ayudado por dos personas cada mañana. Y para dormir... Lo mismo al revés. Ay, pues eso me ¿vale? costaría hacerlo, ¿eh? Eso estaría, bueno, un cuarto de hora. Guay, no sé, ni, ni se inmutaba para ponerse la camisa, el tipo. Ni se inmutaba. O sea, <risa> tenía que certificar que estaba vivo, es que no sí. lo entendéis. Y cuando rezaba lo hacía al revés. O sea, que en vez de amén decía, nee, bla, bla", Así para al revés, como pues si fuera un, que un, está, un VHS. Que está vivo lo hago yo con mi padre cuando se hace la siesta. <risa> <risa> <risa> Tengo que ir a certificar, a ver. Si Ahí sigue con vida, porque sí. a veces no lo parece. Y, y Germán, eh, ah. ¿no será que viene hoy tu padre? No, a... no, viene mi padre, oh. no viene mi padre. Hoy lo que hoy se ha traído... Os voy a contar lo que me ha pasado. Uh -huh. Es que yo tenía... Me, me ha llegado un mail esta mañana eh, de Nigeria. Uh -huh. que Un pariente mío con que tiene mis apellidos, que uh -huh. es Rey. Uh -huh. eh, me ha Me ha, me ha no. aportado una cantidad Económica. Económica, importante. Entonces ah, me, me he dado cuenta que soy heredero. ¿Qué dices? Monárquico, soy que te pasan unas cosas más extravagantes. <risa> y bueno y, Me y, gusta... Pero, pero, ¿Pero vas a heredar la monarquía o, cómo, o la, qué vas a heredar? O sea, bueno, yo, a ver, yo no sé, no, yo no he preguntado. Yo, vale. a mí me han dicho, danos tus datos que, <risa> que te ingresaremos. Equipo, <risa> que te vamos a ingresar todo, todo, todo el montante. Justamente a un pariente tuyo... De, de monarquía rico con dinero sí, sí, sí. Y, y y hoy eh, eh, traigo aquí a, a, al señor que ha venido además ha venido el señor Hombre, de, de, de, de, de la email de la email Que me están <risa> contando y digo, voy Yo... a venir de que tengo un programa <risa> y... que la gente se cree que es mentira que, que vienen a engañarme que vienen a engañarnos con lo del hay alguien importante en Nigeria que ha muerto que, que es verdad Vale, vale, vale. ¡Vamos ahí. a no, no, no, vamos. Un aplauso. Vamos. Bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, buenas ¿Qué, tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. bien. ¿Y bien. ¿Y usted? Yo estoy perfectamente. Sí. ¿El vuelo bien? El vuelo, El, bien. sí, he venido desde Nigeria hasta sí. aquí, todo bien, eh, fantástico. ¿No ha habido eh, ninguna emergencia médica? emergencia, vengo a constatar de, de, de verdad que... Eh, Mucha gente me llama, yo siempre me estoy enviando mails, <risa> porque en Nigeria claro, y no, y... Hay, mucho, hay, mucho hay mucha monarquía, ¿Sí? mucha gente con dinero y eh, siempre envío mails ¿Sí? y la gente no me, ¿Sí? no me, no me responde. ¿sí? Mucha, mucha descendencia debe tener sí. usted, ¿no? Y yo tengo mucho dinero allí, menos mal que Germán, <risa> le agradezco muchísimo que me haya contestado, contestado, porque ya estaba yo pensando que nadie quería dinero. Sí, yo tengo dinero. Pues. O sea, hay dinero ahí, eh, tengo dinero. Mi ¿Y, y yo puedo preguntar, ¿Sí? ¿qué es lo que les une a usted y a Germán? ¿Eh? Eh, pues un pariente. Yo soy abogado. Ajá. Por tanto, yo lo que hago es, ¿Sí? yo soy abogado y lo que me une a Germán es esta relación de, de transacciones única, de, de, de, tengo dinero para ti. Ah. Ah. Es la <risa> relación de parentesco más bonita que existe. No, no, o sea, no, yo no soy ningún parente de él, yo no soy el, el rico, yo soy la persona que ah. era como que manejaba la fortuna de esta persona que murió en Nigeria y, ah, va, luego, ¿eh? ya, y pues pasa lo que pasa. Y yo tengo que dar este dinero. Uh -huh. A todo esto, perdón, que estamos siendo un poco mal educados porque no sé su nombre. Uh, Cierto. Me llamo Juan. Juan. <risa> ¿Y, <risa> ¿Y número? <risa> El eh, primero. Juan primero. Juan primero. Fantástico. Juan. Juan, claro, en, es en, Nige, Juan, Juan. En, en Nigeria no, no hay muchos no Juanes, dinero, evidentemente. No, soy, un, soy el único Juan. Juan de Juan. Sí. Juan, ¿qué pasa Juan? Y yo, pues, aquí estoy. <risa> bien, sí. bien. Y eso pasa. Eh, y me molesta bastante, vengo a reivindicar que por favor contesten este mail. Uh -huh. Que yo tengo, que hay mucha gente que, que... Es que en Nigeria hay muchos apellidos iguales que en España. Sí. Y nadie... Se está muriendo gente con dinero podríais vivir bien hijos de puta ya me enfado claro, ya porque, me cae, se me cayó la porque boca. porque luego todo en, en todo ese dinero se va a hacienda claro Dios, hacienda nigeriana se pierde ese ¿Qué? dinero en, en, en, en nigeria hay unas carreteras claro, de la hostia pues, ¿eh? A, a, a, buenas las carreteras tienen bluetooth y aquí se están desaprovechando está aprovechando o se me que, parece mi favor, contestar cuando yo vi emails mail sí. diciendo se ha muerto un pariente tuyo en nigeria que coincide <ríe> pero en apellidos. juan sí. tengo una pregunta usted conoce porque hay alguien más ahí enviando más emails claro hay mucha gente con mucho dinero pero también hay que los piden Usted también conoce ¿Cómo que piden dinero de Nigeria? A veces te dicen Sa que Sally, tienes que hacer una donación. Sa Sally Sally tiene cáncer. Sí. Y oh, siempre Sally, pide Sally. ¿Sally? ¿Conoce Sally, a claro, usted a Sally? a Sally? Claro que conozco a Sally. Sí, sí. Sally está muy mal. Y Sally <risa> está muy mal. Necesita un nuevo tratamiento. <risa> es que necesita tratamiento no ayudarle? siempre constantemente. Yo la yo claro que me he ayudado. <risa> Claro que le he dado dinero a salir, claro que... ¿De, de qué se cree que si yo no doy... Si, como no reclaman las, las herencias, sí. el dinero va a salir. Y ella porque sigue pidiendo más. ¿Porque está mal? <risa> Tiene que ir a Houston. Cada mes? Es que vaya preguntas de mierda. Sally está mal, hay que cuidarla. Y es muy cool. Mucho dinero, por sa favor. Sa pero Sally es nigeriana. ¿Sí? Claro que sí. Es que tenemos ahí en Nigeria un foco de problemas que nos ignoran. Nos sentimos ignorados en el resto del mundo. Por favor, háganos caso. Muchísimas gracias, Venga, Juan. me voy. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, oh. Juan. Juan primero. Jolín Germán, es Pol que no para de sorprenderme. Qué gracioso ¿Qué era esta, este hoy Juan. Juan. Juan está a tope. ¿eh? Sí, sí. Habría que. después, enhorabuena, ¿eh? porque parece serio esto. O sea, parece sí, de verdad. No, no, no yo, Escucha, yo, para lo al que... salir os invito a algo, porque yo ahora aquí, Pero, soy, ¿Aquí donde me veis? Soy nuevo rico. Mi parte para salir. Vale, hablaré. Vale, vale. vale. <risa> Gracias. Bueno, Carlos. Que me cuentas? Eh, bueno, yo voy a hablar un poquito de la de la monarquía, a ver qué tal lleváis este tema, a ver cuánto sabéis del de honorable y emérito rey uh, Juan Carlos, ¿no? Uh -huh. uh, y por tanto os voy a proponer un juego. Uh, vale, a tener... ¿le puede llamar el saber y, saber y ganar Juan Car Edition? Funcar, Juan Car, ¿Podemos decirle saber y real? <ríe> saber y reír. <risa> vale, entonces ver, Yo iré diciendo oh. unas cuantas cosas Y tenéis que decir si es verdad o uh, es falso uh -huh. ¿Vale? Y no. yo os diré Si es o no es vale de entonces La entonces ministra Margarita Robles Llevó 30.000 euros en metálico Al mes de fondos reservados A la Casa Real del año 94 Al 96 ¿Verdadero o falso? Eh, eh, eh. Entonces, ¿en qué año? Porque si me dicen 1984 Del 94 al 96 Vale, vale, vale ¿94 ver, 96? Este, este eh, ¿Verdadero? Venga, para meter ahí. Yo sé, yo sé que eso se ha publicado. ¿Vale? No sé si es cierto o falso, sé que se ha publicado. Vale, yo digo falso. Falso. Venga. Es verdadero. Uy. Actual ministra y le llevaba mmm, el dinerito caliente cada mes al rey Juan Carlos. Bien, otra. Los de seguridad tiraron a una modelo al mar desde un barco cuando se aproximaba Sofía en el barco que estaba Juan Carlos. ¿Verdadero o falso? Esto huele a sí, sí. Esto huele es a... ¡Empújala que llega! ¡Que, llega, que llega la reina! ¡Solo ¡No lo esperábamos! Esto lo han hecho dos, creo que dos personas, eh, el rey y arébalo. ¿Vale? Verdadero, tenéis razón. A ver, eh, siguiente. El rey mató a su padre. Es eh, falso, falso. falso, falso. Mató a su hermano. Muy o sea, bien. Esa era fácil. Esa es como, <risa> esa era la trampa. trampa. Pero, pero ahora vamos con la siguiente, que es el rey mató a su hermano cuando era pequeño por accidente. Verdadero o falso. A ver. Eh, Di oh, dicen oh, oh. que por accidente. ¿Vale? Pero yo no me lo creo. Que sí, sean si pequeños, Entonces, si eran accidente, accidente. Venga, Un accidente. Sí. Vale. Es falso porque no era pequeño. Tenía 18 años. Nos han A hecho ver. creer siempre que era pequeño. Uh. <risa> wow. Bien, uh. siguiente. Uh. El rey era hormonado porque no, no podía contenerse sexualmente. ¿Verdadero o falso? A ver. Esto, esto. Eso ha salido. Se ha publicado. Pero no ha, yo se creo se creo ha publicado, que es un se fake, ha dicho fake una, news. Perdón, perdón, perdón. He escuchado una entrevista que decía que esto tenía cierto sentido. <risa> Con, con, con, con fuentes. Bueno, ¿verdad o falso? Por, sí. A ver, estamos sí. diciendo que Yo digo que, que, que estaba hay. tan salido que había que decirle, sí. che, bájate, bájate. Exactamente. Sí, o, le o le pones hormonas o, o sea, lo amarras aquí. No se ha dicho de que eran quizá hormonas de perezoso. <risa> ¿Hormonas? Era, er, eran hormonas femeninas. Pero quizá bueno. Eran de perezoso también. Eh, ¿Qué decís, verdadero o falso? Yo digo falso. Falso. Falso, falso, Yo digo falso, falso de toda falsedad. Bueno, bueno, aquí hay dudas porque Villarejo dijo en el Congreso de los Diputados sí, que lo había dijo. que hormonar al rey porque era un problema de Estado. O sea, ¿Mm? cuando el rey tenía un problema de esta clase, era un problema de Estado. Y la última, ¿sí? Um, el rey tiene una fortuna de 900 millones de euros. ¡Hala! ¿Verdadero o falso? A ver, con todo lo que se ha ido a pasear, con... Mrs. Corina mm. y, y algo que le haya dado a Sally yo te yo eso es falso yo creo que Juan Carlos tiene toda su fortuna en caramelos o caramelos. sea que creo que es falso en caramelos. En caramelos. y caramelos. subo la apuesta caramelos pez, pez. Oh. con su cara además su cara. bueno limitada que solo tiene él os voy a decir es falso pero no por esa razón sino porque no tiene 900 millones de euros sino que la fortuna está calculada según el New York Times en 1800 millones de euros, es decir, el doble. Dos dólares por cada barril de petróleo. Y sale muriéndose. No, no sé. lo entiendo. El mundo es completamente injusto. ¡Ven <risa> cómo hay gente rica! ¡Ven cómo quiere, hay gente rica! No, no, ¡No me hacéis caso! <risa> <risa> ¡Hombre! Bueno, pues muchísimas gracias Una semana más eh, Marito, muchísimas gracias Germán, Xavi, ja, ja, ja. Carlos Gracias Hasta la semana que viene ¡Música! ¡No! no!